¿Qué tal cuarentenians sí, y años? Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido bajar de peso y entrar en forma por primera vez después de los 50. Y hoy hablaremos del cuarto pilar para entrar en forma de una vez por todas, la ejercitación. Ejercicios básicos que si los hacemos parte de nuestro día a día, nos garantizarán una mejor movilidad con el pasar de los años. Por eso que me he vestido a rigor, sí, mi asesor de imagen me recomendó el estilo Hortera groncho. Bienvenidos a 50 Plus, nuestro nuevo canal, porque nosotros también podemos. Cada intro les cuento todo Si estás en este canal es porque tu meta es bajar de peso, no correr una maratón o participar del Iron Man o del Iron goma Pero los ejercicios son fundamentales en el proceso de bajar de peso. A nuestra edad, tenemos que entender que los ejercicios no solo nos ayudarán a bajar de peso, sino que también nos ayudarán a conservar nuestra masa muscular. En el mejor de los casos, a ganar un poquito más, porque como ya les comenté anteriormente, empezamos a perder a razón de 1 al 2% al año. Y desgraciadamente, ese proceso ya lo hemos comenzado hace algunos añitos. Y por supuesto, la ejercitación nos ayudará también a recuperar la flexibilidad perdida con el paso de los años. Entonces, mi intención con este vídeo es para Pasarte lo mínimo de lo mínimo que deberías hacer día a día Para garantizar una satisfactoria movilidad y flexibilidad Y estado físico en el futuro y hasta el final Luego si quieres profundizar y empezar a hacer una rutina más fuerte Pues aún estamos en condiciones de hacerlo Te dejaré un canal supercampeón de Luis alfa 50 Especialista en entrenamiento para hombres mayores de 40 Y si eres chica te dejaré también el canal de Maika, Que es una especialista en mujeres de nuestra edad Como siempre les he comentado Soy una persona con bastante poca fuerza de voluntad Y en realidad estoy hasta sorprendido por haber comenzado este canal Pero mi secreto para empezar a ejercitarme a ponerme pequeños retos diarios como el de subir por las escaleras en vez de utilizar el elevador de mi casa. Ya sé, y me dirán, yo vivo en un quinto piso Me moriría antes de llegar al tercero Pero eso tiene una fácil solución La primera semana subes al primer piso Y luego te tomas el elevador La segunda semana subes hasta el segundo Y luego el elevador hasta tu casa Así sucesivamente hasta llegar hasta la puerta de tu casa Sin usar electricidad Otro pequeño reto que me autoimpuse Fue ponerme los calcetines estando de pie Lo que me resultaba imposible hace algunos meses Ahora lo consigo con mucha facilidad Parece una tontería, pero no lo es De esta forma, puedes tener un parámetro Para controlar tu flexibilidad Y si se te hace difícil después de haberlo conseguido Quiere decir que debes hacer un poco más de ejercicios de flexibilidad, flexibilidad, otra cosa que me ayudó muchísimo fue el no usar el coche para trayectos de menos de 2 kilómetros. Me ayuda a completar mi objetivo diario de caminar que son 10 kilómetros al día por ahora. Estando en el gym, un colega chino me dio el consejo de hacer estiramientos por la mañana, ni bien me levanto. Se ¿Sí? dijo que me sentiría muchísimo más confortable durante todo el día. Y oh sorpresa, funciona. Funciona, los chinos siempre tienen razón. ¿no? Y yo hago entre 20 y 25 estiramientos todas las mañanas. Lo que no me lleva ni un minuto y la pequeña inversión es infinitamente recompensada a lo largo del día. Cuando empecé, no llegaba ni siquiera hasta las rodillas. Y después de unos meses, ya consigo con las palmas de las manos tocar el piso. ¡Sí, señor! Todos estos pequeños retos se fueron transformando en mi estilo de vida. Y ahora los implemento todos los días sin ningún tipo de esfuerzo. Me gustaría hablarme también de mi rutina diaria de ejercicios de mantenimiento. Especiales para los de nuestra edad. Pero esto está quedando un poco largo y me estoy cansando de hablar y correr al mismo tiempo. Así que lo dejo para el próximo vídeo. Te dejo aquí arriba el link para el canal de Luis Alfa 50, super canal especialista en entrenamientos de hombres mayores de 45 años. Y también te dejo por aquí el canal de Baica, maravillosa especialista para chicas con la misma edad. Y ya sabes, si no te has suscrito, aquí. <ríe> y para ver la parte 2 de este vídeo, aquí, aquí, con la lista de todos nosotros. Nos vemos, chao. Chao. Tchau!